después después sobre el papel todas las inquietudes haciendo músicas Metimos lo de adentro hacia afuera, lo que logra que siga girando la rueda, que impulsa este sentimiento con compromiso y responsabilidad, o como única cualidad, implicando mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero también en mucha pasión que me distrajo. Seduciéndome, haciendo parar Mis latidos, haciendo el beat pro, estos gemidos a Escucharme de por vida Te sentenció pero ahora solo hagamos Algo de silencio Tantas hojas y vira que vamos gastando Tentando el destino, tras cada rima Innovando, tensando las hojas Sin intenciones de aflojar apoyándonos en la cuerda solo para reposar con, con intenciones de bajar el infierno y volver a mi altar para toda la energía en mi mismo punto concentrar se gris, el nectar, eutanasia, la ignorancia solo ir esparciendo por todo el jardín su fragancia nada nuevo queremos enseñar solo hacer trabajar tus neuronas y que vuelvan a danzar todo directo, por defecto Así funciona la red del intelecto Oh shit Algo, algo de silencio Se plasman cuando el alma duela, tratando siempre de crear tu propia nueva escuela Despegando el alma del cuerpo hacia mi quinta dimensión Con mis cuatro elementos, improvisación En mi tumba quiero tres canales, dos platos y micro Repetir por toda la eternidad este ciclo Nada más quiero, nada más espero Solo ver hip hop en el mundo entero Darte no solo música, también satisfacción Espasmos de creatividad que derivan en el elixir de tus oídos Y de mi saliva, concentrada en la autosuperación como máxima ambición Razón de dejar la vida en cada canción, de Escena de géneros, es una misma intención Exponiendo en cada letra mis carencias me fortalecen Descartando apariencias, buscando movilizar, reventar mares de letras se abren a cada instante lo importante es plasmar desgastar decorar la existencia nuestro tiempo se pasa es una urgencia así que habla más rapia más grita más vive más ya podremos callar en el descanso eterno pero no estamos muertos para hacer para hacer algo de silencio. Algo de la de los Beyonce. bellos Presento cada esquina rap, rap, rap, rap crack, crack viaje, vuelve la, la con ah, ¿no? no Estoy seguro. No la, maleta la. Lo, violeta, la, no de la. a la crack, a la crack, la a la por los líderes, que su único interés es llenarte los bolsillos, no te lleves con el brillo Todo es... Tres a fin de mes, lo que ves es un calvario racional. Lo que Quedo quieto, que puedo respirar, aprecio un poco más Lo que me rodea, sí, sí. la de cemento, paisajes de guerra mi... Yo lo aprecio, otro me Desde el underground, hasta el underground Sonidos, sonidos reales Ya termina mi segundo trabajo. Qué decepción. Saber que no puedo seguir por falta de inspiración. Aquí están las 20 canciones: De 1 y 2, en plenas condiciones. Estén alerta: no habrá una tercera parte, pero oh, sí un nuevo disco. Solo para informarte. No prometo hacerte recorrer todos los planetas, pero eso sí. Intentaré alcanzar tu oído, mi única meta. Y <ríe> bueno, y esto es como una especie de. digamos de, de.. remix, por así decirlo, de fin de transmisión. Tema número 8 y, y final de. de, de debut 1. Bueno, simplemente un pequeño homenaje. La primera parte. Digamos un.. un pequeño homenaje, homenaje a. a mis colegas. Por compartir conmigo esta parte del Hip Hop, que es el Rap, Ritmo y Poesía y segundo a, a mis oyentes los que hacen que todo valga la pena, en resumen que logran con cada aplauso, aplauso en, en los shows con cada grito, cada, cada reproducción y cada sonrisa que me regalan que me sienta realizado pleno, pleno pero sobre todo halagado ¿Por qué? Digamos porque gastan tiempo en mí tiempo que podrían usar, no sé, en cualquier otra cosa en, en el, lo que sea, pero no, digamos, lo gastan en mí. Y eso es lo, lo, lo mágico de esto, digamos, lo dediquen a escucharme y a valorarme. Por, es, por eso es, ahora uh, quería hacerles este regalo, regalo para, para demostrarles que también los valoro yo. yo muchas, muchas gracias. Sepan que, que existen muchos artistas del género, tanto en Entre Ríos como, como en Argentina. La movida se está agrandando, se expande rápidamente y, y quisiera por último invitarlos a eso. Uh, a conocerlos Son personas grandiosas, yo las conozco Las conozco en mismo. persona, digamos, son gente maravillosa Que tienen mucho que contar y que compartir Considerando el, no, el enorme esfuerzo que, que implica Bien, me estoy trabando El enorme esfuerzo que implica grabar un disco eh, Yo creo que vale la pena que les presten su oído un instante al menos Solo quería comunicar eso Ahora, sin más Acá termina la, la secuela de debut 1.0, esto fue debut 2.0, eh, bueno, año 2014. 2014, color entre ríos. Muchas gracias a todos.